I'm mm -hmm. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Con la alegría del encuentro en la Eucaristía, nos disponemos a dar comienzo a este tiempo de cuaresma, que en realidad hemos celebrado el pasado miércoles con la imposición de las cenizas. Tiempo especial para nuestra conversión, para la oración, el ayuno y la limosna. Hermanas y hermanos, compenetrados en este espíritu cual es mal, humildemente pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, hora y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.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 Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Contigo y el Espíritu Santo. Vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios Hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho y dijo a la mujer, Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer respondió, «Podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, «No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte». La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.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 Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios,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 a fuerza de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de la limosna. El Señor nos permita vivir esta santa cuaresma, creciendo cada día en su seguimiento, venciendo toda tentación.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 Presentamos ahora al Señor sobre el altar nuestras ofrendas. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo y hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Recen, hermanas y hermanos, para que esta que es nuestra ofrenda y de toda la Iglesia sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones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 por Cristo, Señor nuestro. El mismo al abstenerse de alimentos terrenos, durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua Eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar Santo es el Señor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 Este es Jesús, nuestro hermano y Señor. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos, anunciamos tu muerte. No, proclamamos, proclamamos tu resurrección. resurrección. Ven, Ven Señor, señor Jesús. Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos para servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente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 mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo el, el poder y la gloria, y la gloria por siempre, siempre Señor. Señor. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, la paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu promesa, concédenos la paz y la unidad. Tu Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, el Señor resucitado, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente un signo de paz. es Jesús, nuestro hermano y Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos nosotros, invitados a compartir esta mesa. Señor, señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una, una palabra, palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.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 mano que sos y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recordamos que pueden adquirir el libro de cuaresma con la, la lectura continuada del Evangelio y también con preguntas y reflexiones. En cada parroquia pueden adquirir este ejemplar. Que tengan un gran domingo, recibamos la bendición de Dios. Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.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 Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.